Hola a todos, bienvenidos a tu canal de español, Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo comer en 18 diferentes tiempos verbales. Empecemos. Tenemos la introducción, comer, to eat. Es un verbo regular terminado en er, er. El infinitivo tenemos en inglés to eat, en español comer. Participio pasado, en inglés eaten, en español comido. Gerundio, en inglés eating, en español comiendo. A continuación te presento los tiempos del modo indicativo y yo tengo los diferentes pronombres personales y vamos a iniciar con el presente simple. I eat, yo como, tú comes, él, ella, usted come. Nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Seguimos con el pasado simple. I ate, yo comí, tú comiste, él, ella, usted comió, nosotros, nosotras comimos, vosotros, vosotras comisteis, ellos, ellas, ustedes comieron.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 Él, ella, usted comería, nosotros, nosotras comeríamos, vosotros, vosotras comeríais, ellos, ellas, ustedes comerían. Y terminamos con el futuro simple, I will eat. Yo comeré, tú comerás, él, ella, usted comerá, nosotros, nosotras comeremos, vosotros, vosotras comeréis, ellos, ellas, ustedes comerán. Continuamos con los tiempos progresivos o continuos que exigen la presencia del gerundio. Terminaciones ando, endo o ing in English. Iniciamos con los pronombres personales y el primer tiempo sería...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 Yo estuve comiendo, tú estuviste comiendo, él, ella, usted estuvo comiendo, nosotros, nosotras estuvimos comiendo, vosotros, vosotras estuvisteis comiendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron comiendo. Continuamos con el eh, imperfecto progresivo, I was eating, yo estaba comiendo tú estabas comiendo, él, ella, usted estaba comiendo, nosotros, nosotras estábamos comiendo, vosotros, vosotras estabais comiendo, ellos, ellas, ustedes estaban comiendo. Ahora viene el condicional progresivo, I would be eating, yo estaría comiendo, tú estarías comiendo, él, ella, usted estaría comiendo. Nosotros, nosotras estaríamos comiendo. Vosotros, vosotras estaríais comiendo. Ellos, ellas, ustedes estarían comiendo. Y terminamos esta diapositiva con el futuro progresivo. I will be eating. Yo estaré comiendo. Tú estarás comiendo. Él, ella, usted estará comiendo. Nosotros, nosotras estaremos comiendo, vosotros, vosotras estaréis comiendo, ellos, ellas, ustedes estarán comiendo. Ahora quiero que hablemos del de verbo comer en un futuro próximo con ir a. Tenemos, en inglés sería I am going to eat y en español nos va a quedar. Yo voy a comer, tú vas a comer, él, ella, usted va a comer, nosotros, nosotras vamos a comer, vosotros, vosotras vais a comer, ellos, ellas, ustedes van a comer. Y en las oraciones negativas, en inglés diríamos, I am not going to eat, en español nos va a quedar, yo no voy a comer, tú no vas a comer él, ella, usted no va a comer, nosotros, nosotras no vamos a comer, vosotros, vosotras no vais a comer, ellos, ellas, ustedes no van a comer. Otro tiempo muy importante es el pretérito imperfecto del indicativo con ir a para el verbo comer. Vamos a decir en inglés, I was going to eat, o oh, we were going to eat. En español nos va a quedar yo iba a comer, tú ibas a comer, él, ella, usted iba a comer, nosotros, nosotras íbamos a comer, vosotros, vosotras ibais a comer, ellos, ellas, ustedes iban a comer. Y en las oraciones negativas en inglés diríamos I was not going to eat o oh, we were not going to eat. En español vamos a decir yo no iba a comer, tú no ibas a comer, él, ella, usted no iba a comer, nosotros, nosotras no íbamos a comer, vosotros, vosotras no ibais a comer, ellos, ellas, ustedes no iban a comer. Ahora tenemos los tiempos compuestos del modo indicativo para el verbo comer. Empezamos con el presente perfecto o present perfect. I have eaten. En español vamos a decir yo he comido, tú has comido, él, ella, usted ha comido, nosotros, nosotras hemos comido, vosotros, vosotras habéis comido, ellos, ellas, ustedes han comido. Para el past perfect, que hemos dicho, es un eh, tiempo verbal bastante formal que se usa muy poco, pero que en algunos textos va a aparecer. Vamos a decir, yo hube comido, tú hubiste comido, él, ella, usted hubo comido, nosotros, nosotras hubimos comido, vosotros, vosotras hubisteis comido, ellos, ellas, ustedes hubieron comido. También tenemos el... Pluscuan perfecto. En inglés sería I had eaten. En español vamos a decir yo había comido, tú habías comido, él, ella, usted había comido, nosotros, nosotras habíamos comido, vosotros, vosotras habíais comido, ellos, ellas, ustedes habían comido. Y luego tenemos el Past conditional. I will have eaten. Yo habría comido. Tú habrías comido. Él, ella, usted habría comido. Nosotros, nosotras habríamos comido. Vosotros, vosotras habríais comido. Ellos, ellas, ustedes habrían comido. Y terminamos con el past future. I will have eaten. En español vamos a decir... Yo habré comido, tú habrás comido, él, ella, usted habrá comido, nosotros, nosotras habremos comido, vosotros, vosotras habréis comido, ellos, ellas, ustedes habrán comido. Bueno, también tenemos los imperativos para el verbo comer. Con el pronombre tú vamos a decir come. Come tú. Con usted. Coma. Coma usted. Para nosotros o nosotras comamos. Comamos nosotros o nosotras. Y ese es el equivalente en inglés a let's eat. Vosotros y vosotras comed. Comed. Vosotros o vosotras. Y para ustedes coman. Coman ustedes. Son órdenes. Y para los imperativos negativos vamos a decir no comas, diferente del afirmativo come a no comas, para usted coma, no coma queda igual, para nosotros comamos, no comamos, para vosotros comed, no comáis, allí hay un cambio y para ustedes coman y no coman, bueno estos son los imperativos tanto negativos como los afirmativos.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 Bueno amigos, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video, una próxima clase, aquí en este tu canal de español, Magical Spanish. Hasta la vista amigos.